México, uno de los países con índices más altos en América Latina en feminicidios, casi alcanzando los niveles de Medio Oriente. La diferencia entre estas dos regiones es que el Medio Oriente es avalado culturalmente y México, uno de los países que se jactan en tener una buena igualdad de género, día con día es una situación más normal, haciendo pensar así que es algo cotidiano, que es normal. Y está bien. Siendo así, el Estado de México la nueva cuna en feminicidios, desplazando a Ciudad Juárez. Postulándose así, Ecatepec de Morelos como el número uno en feminicidios en el Estado de México, siguiéndole Naucalpan de Juárez, Mesaguacoyo de y Tutitlán en ese orden. Ahora. Como mexicanos, universitarios y cesecheros que somos, nuestro deber es despertar, concientizar y actuar respecto a la situación del país, a la violencia e inseguridad que se viven en él, a los diferentes tipos de discriminación, a las atrocidades que se viven día con día y ponerle spin, alzar la voz, jamás callar y siempre luchar. Bienvenida a Generación 2018, a este su México. de que nos olviden rasgaremos paredes y buscaremos restos no importa si